Hola, bienvenidas a mi vlog. una vez más. Son las 9 y 45 del día lunes, un poco tarde me acordé de grabar. Pero les quiero decir que tengo un porqué. Estoy con unos temas emocionales de tomas de decisiones que pueden llegar a cambiar mi vida. Entonces... Básicamente me ocupó el cerebro todo el día eso. Y nada, a veces hay que tomar decisiones para cambiar eh, o llegar a donde uno quiere. En fin, eso. Estoy subiendo el vlog de la semana 12. Eh, me costó mucho editarlo. Eh, no así subir los videos, creo que a medida que voy grabando los videos con las tarjetas, cuanto uso una calidad de tarjeta mejor para grabar, se nota porque se procesa más rápido en la computadora. Así que ahora está, grabar, está subiendo, no va a subir a las 10 porque ya no llego. Es más, siempre tarda más en... Eh, guardarse el vídeo que en subir a youtube pero se ve que hoy hay mucho eh, tráfico entonces nada no, se va a subir más tarde eh, aparte me está diciendo que no cierre las pestañas que está cargando armé varios eh, paquetes hoy a la mañana de mercado libre les voy a dejar eh, algunos clips para que vean eh, voy a... Mañana va a ser un día De laburo, o sea De trabajo, de, de mi profesión Para organizarme Así que probablemente grabe con ustedes A la tarde Y a la tarde les voy a mostrar un poquito El proceso de cómo armo El tema de eh, Digamos, el tema de eh, Los videos para el, Los miércoles Que son los videos tutoriales, todavía no Todavía no retomé el tema de los videos tutoriales los miércoles porque eh, estuve muy ocupada con el lanzamiento y la programación de, de la nueva colección que va a salir. Pero ya mañana me voy a poner con eso aprovechando que oscurece más temprano entonces puedo usar el, el lugar donde grabo los tutoriales eh, más temprano. Básicamente estoy así Estoy con temas personales Que no quiero compartir Porque creo que no, no va a sumar A este vlog eh, No tiene que ver con mi emprendimiento Así que por ahora no lo voy a compartir Sí les voy a dejar Los clips de los lugares que fui el fin de semana Que fui a dos cafés históricos eh, De uno sí grabé el clip Y del otro le dejo solo una imagen Así que los voy a dejar con eso Que hice este fin de semana Y eh, Voy a ir a dormir, ya es muy tarde. Son las casi las 10 de la noche y todavía tengo que bañar a Dante. Se nota que lloré. tarde eh, soy Romina del futuro quiero hacer este mini clip para ponerlo en el video que ustedes van a ver porque eh, me van a ver con mi enfermedad autoinmune en su peor momento así que si son sensibles les recomiendo que no miren esta parte del video y que pasen al video de la semana siguiente que esperen a que se publique también les cuento me van a ver bastante mal por cuestiones laborales como lo mencioné en el video, pero bueno, ya estoy mejor, ya lo superé. Es una nueva semana, muchas pilas tengo para ponerle a lo que se viene, así que nada, quería contarles que estoy bien y solamente eso. Que si son sensibles, no miren esta parte del video. Hola, buen día. Hoy es primero de abril. Estoy toda brotada. Disculpen que salga así, pero llevo varios días sin grabar y no quería dejar de empezar a grabar el, el vlog estoy con temas laborales eh, que me tienen un poquito mal, la verdad y bueno, pero nada, se, todo se proveerá, todo se solucionará todo se acomodará con, en su tiempo les voy a mostrar unas compras que hice esta es eh, nada que ver con el mundo del scrap pero me gusta porque a mí me encantan los borcegos, Nunca me compré ninguno. Pero eh, este lo vi y me enamoré. Pensé que iba a ser de cuero por la plata. Pero no. No es de cuero. Es de cuerina. De hecho no tiene olor a cuero. Pero tiene un acabado bastante bueno. Las olas de goma. Un punto que no me gusta. Vieron que cuando uno compra por internet no sabe lo que compra. Pero bueno. No había mucha descripción. del modelo en sí me gustó. Eh, es lindo. La verdad que es lindo. Y Ah, es una compra que hice y me llegó ayer. También compré cosas para Dante, pero creo que no se las voy a mostrar, no vale la pena. Me llegó una caja de Scrap Factory, las abrimos juntas. Llevo muchos días sin grabar el vlog porque no estoy bien de salud. Ustedes saben que por mi enfermedad autoinmune, aparte de tener la cara así, estoy mal de, de ánimos, de, de ganas. Me, me afecta mucho. Me afecta mucho y me afecta más no. Todavía no tener un diagnóstico para poder tratar la enfermedad. Porque hasta ahora lo que hacemos con los médicos es paliar la, los síntomas, no la enfermedad. Bueno, acá tengo. Lo que compré. Es impresionante la plata que gasto. Miren esto. Que es, es de repuesto, la verdad que cada vez que compro van volando. Compré esto para probar yo. No sé si se enfoca. Es de Heidi Suave. Es un foil dorado. La verdad que vamos a probarlo. Juntas. Unas anillas de eh, la marca de Mine Holds. Estos para hacer tap, no sé si se llega a apreciar ahí. De esos compré varios repuestos de la Cici, oh, son un montón de cosas. Repuestos de la Cici, de las, de las de, de la normal, perdón, de la side que tendría que haber comprado, no sé qué pasó. Estos troqueles de la tienda Juntos de Kimidori. Ay, miren qué belleza. La verdad que me imaginé que iba a ser lindo por eso la compré. Pero no me imaginé que iba a ser tan lindas Las carpetas de y pequeño panda de Rita Rita. diseñados por algo así. No sé si se llega a ver el tramado. A ver acá. Creo que ahí lo a ver un poquito. No, todo es ordenado, así que no van a verlas por colección eh, Kimidori, latiendo juntos dos troqueles tiene un lindo tamaño, deben tener dos centímetros y medio por uno y medio la mina que piensa que sabe los centímetros y no se regla bueno, los tag miren qué belleza más tag de estos de la colección de panda rositas. Son muy lindos. Yo me los imagino para hacer shakers, para los lomos. Carpeta de embossing de panda nube. Lo mismo, lo mismo. Esto ya lo vieron. La colección de eh, buenos días de Ed Marshall. Estos son los die cut. A ver si se llegan a ver. Los paquetitos. Refill. Yo pensé que no tenía. De estos. Pero de hecho en la última compra. Había comprado un montón. Así que bueno. Nada. Uno se anota las cosas y no le da continuidad. Los pads De las Aides Kit. Esos respuestos vuelan siempre, siempre vuelan. Ay, miren qué lindo. Estos son carpetitas, mini carpetitas de embossing de la marca Mintopia. Miren qué bello el tramado este. Como si fueran árboles, bellísimo. La verdad es que me fascinan. Hermosos. Esta carpetita de embossing también. No sé si se llega a ver ahí. Estas como son como ramas Saben lo mal que me siento Perdón eh. Perdón que salgan esto Pero si no le doy continuidad al vlog, blog no, no empiezo a tener la dinámica De poder eh, De poder grabar los bi-blog O sea Ya hace dos días que no grabo Porque estaba brotada, estaba mal Y ahora, bueno, por lo menos puedo abrir el ojo Cocot De algo así La mini troqueladora Voy a hacer un embossing, las voy a mostrar por ahí. Venda las que tenga yo, las que tengo yo, y después eh, me quedé con esas. Uy, se me cayeron las cosas. Esperen, bueno, les muestro lo de Ovette Marshall. Son tres esténciles en esta colección. Miren, acá se ven los modelos. No sé si se lleva. Enfocation, cámara, ahí Estos son los tres esténciles Este es uno Este es otro Y este es otro Son tres esténciles en uno Qué bellos que son, por favor Este de acá es mi preferido Este de acá Este es muy simple, se me hace un básico que hay que tener Y este tramado que también está interesante Compré por primera vez en la tienda de Romina Carmaking. Van a tener los Cheat board. Quería conocerlos, quería verlos Quería tener la sensación de ver que, cómo se sienten Y la verdad que, que estoy admirando junto con, con ustedes Perdón que no se los mostré, ahora se los muestro Estoy admirando la calidad del troquelado Y de todo, me parece fantástico La verdad que es un producto bellísimo con unos detalles de glitter. en las estrellas. Como por ejemplo acá. Vieron que tiene glitter. No sé si se llega a ver. Yo muevo para que... A ver si se puede llegar a ver. Pero miren qué belleza. La verdad está bellísimo. los chipboard. Pedí varios, varios, varios. Y la colección de papeles. De Obed. Estoy enamorada. Estoy... Estoy... Cansada. Pero aparte de estar cansada estoy enamorada de, de, de los colores porque me imaginé un amarillo ultra fuerte. Vieron que las ediciones en Instagram, las ediciones de fotos generalmente no son muy fieles a los colores. Pero es un amarillo pastel con otro amarillo que es un tono más tierra. O sea, tenemos un tono de amarillo pastel y un tono de amarillo tierra más tirando a los marrones. Entonces, no es tan chillona. Yo pensé que iba a ser súper llamativa con colores ultra vibrantes, pero no. No son colores... A ver, son colores vibrantes, pero no con la intensidad de la que me imaginaba en saturación y demás. Muy, muy linda. La verdad es que muy, muy linda. Les voy a hacer un embot, si me parece, para el video. Y les voy a mostrar porque... Y de hecho, me voy a pedir toda la colección para que lo puedan ver. Probablemente me la quede yo, pero... Me sorprendió, la verdad me sorprendió, me pareció bellísimo. Lo de panda de.. Lo de panda me imaginaba que iba a estar bueno. No tanto. Eh, o sea, ya uno está acostumbrado a la calidad de algo así y ya sabe qué esperar del producto. Pero me parece muy muy cookie, muy, muy, muy delicado, muy lindo la verdad como les contaba creo que lo de Alba Seed uno ya sabe qué esperar de, de la marca porque ya tiene como una marca personal de, de, de la calidad de lo que tenemos que esperar pero la verdad es que es súper súper mono habría que ver esto si entra en la side kit, no creo no creo por el tamaño de la bandeja deberá entrar más o menos desde el tercero hacia adentro pero lo podemos probar total, aprovechemos Aprovechenme para poder eh, probar las marcas. Ay, es un montón de cosas. Yo tengo que subir a las tiendas y sacar fotos. Pero bueno. Ahora voy a salir. Voy a ir a pasear con mi sobrina que hace un montón no la veía. Eh, ellos estuvieron de vacaciones, después estuvieron con Kobe. Y ya pasaron tres meses, tres semanas desde que podíamos habernos juntado que ya no contagiaban y que de vuelta los, los test le dieron negativos pero bueno, por H por B, por un montón de cuestiones no, no, no, no teníamos el tiempo para juntar, de hecho todavía no nos juntamos nosotros, yo solamente estoy sacando a mi sobrina mi hermana no puede, de hecho no la vi eh, pero bueno, me iré a pasear un rato Mal, No voy a dejar que esto me tenga para salir a pasear Miren lo que es, duele Si se están preguntando si duele Duele Mira Que tema Bueno Lo peor es que la gente me mira, me mira Me mira raro Y yo estoy tan acostumbrada a esas miradas Que no le doy bola, pero bueno Me voy a pasear